¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy mi gente tenemos acá un Samsung A22 5G La cual es, tiene eh, el binario 3 y lo vamos a hacer lo que es cuenta de Google Como ustedes saben, bueno yo he, he probado con un test mode y no me da la opción de permitir depuración Pero lo voy a hacer en modo bootroom mi gente Ya saben ustedes muchos como es modo bootroom Es conectar el dispositivo apagado presionando volumen más y menos en este caso voy a ir a la pestaña de Samsung Yo utilizo esta herramienta siempre mi gente Porque es bastante buena la verdad para FRP y muchas cosas más Selecciono acá mi pestaña Samsung Y voy a escribir el modelo exacto A22 5G Ahí nos dice que es por indicación y por button. Listo, ¿qué vamos a hacer acá mi gente Como ya acá nos da las opciones Yo voy a chequear obviamente que el dispositivo Por ejemplo, tenga en este caso el c Control 1 Listo mi gente como ustedes pueden ver Acá el dispositivo nos dice que si sí, Está dando todavía el bootloop o el testpoint Normal porque está en C control 1 Entonces cuando ya por A B Pues desaparece C control 0 Ya no va a dar entonces ya tienen que aplicar otro método Ojo que este método solo sirve Para binario 3 y quede El modo bootloop. Listo entonces ya estoy acá en la pestaña de Samsung Y voy a seleccionar A22 5G Y me voy a las opciones donde dice Bron EDL Y lo voy a dar en RAC FRP en este caso, yo voy a solamente hacer lo siguiente: conecto mi cable y voy a forzar el apagado, como siempre lo hago de forma rápida. Mi gente. Listo, voy a presionar por unos segundos todas las teclas. Y cuando el dispositivo se apague, solamente presiono volumen arriba y abajo. Listo, entonces ahí nos dice que bypass autenticación file. A ver, no sé qué es lo que pasa. Vamos a hacerlo de nuevo, mi gente. Tiene que funcionar esto voy a forzar nuevamente las, las teclas lo doy a RAS FRP listo ahí va a empezar a hacerse el proceso yo creo mi gente porque este equipo sí va a dar bootload en este caso sí nos va a dar voto porque tiene el C control no caso contrario si no nos diese esa opción listo ahí como tú puedes ver está haciendo el proceso sin ningún tipo de problema y ya lo has borró la cuenta mi gente entonces ya el dispositivo pues y listo ya entonces ahí el dispositivo ya se nos ha encendido como tú puedes ver y ya estaría borrado lo que es FRP solamente quedaría configurar y eso sería todo el proceso nos vemos en otro video